En la literatura griega, la aparición del hombre sobre la tierra se explica con mitos muy diferentes dando la impresión de que era un concepto difícil y por lo cual se buscaron explicaciones diversas sin embargo en la época romana ovidio transmitió al comienzo de su metamorfosis una versión mucho más coherente y elaborada que debió de ser la que se había difundido como la más generalizada y aceptada hasta ese momento según esta versión una vez que la tierra estuvo ordenada y cada una de sus partes tenía los seres vivos que le correspondían surgió un ser de una naturaleza superior, bien porque el artífice de la naturaleza lo creara de divinos gérmenes o porque la tierra lo retuviese del cielo. Dichos gérmenes fueron modelados por el vástago de Japeto, Prometeo. Este ser humano vivió su primera fase en una edad de oro, en la que tenía de todo y no se necesitaba ni siquiera jueces. Pero se fue corrompiendo progresivamente, pasando por las edades de plata y bronce para llegar a la de hierro, contrapunto absoluto de la de oro. Los hombres habían vuelto tan malvados que la justicia que vivían entre los hombres había tenido que refugiarse en el cielo y Zeus decidió enviar un castigo ejemplar en forma de diluvio universal. Solamente se salvó una pareja de justos, de Eucalón y Pirra, que regeneraron la tierra con hombres nuevos, teóricamente mejores que los que había en la Edad de Hierro... ...estos nuevos habitantes surgieron de las piedras que tenía la tierra madre... ...las piedras lanzadas por Duca León se convirtieron en hombres... ...y las tierras en mujeres. Los griegos no transmiten una versión uniforme sobre el origen del hombre... ...la literatura recoge tradiciones de diferente origen y contenido... ...tanto locales como universales... Las tradiciones locales tratan de explicar los primeros pobladores de ese lugar en concreto no pretenden dar una explicación escatológica del origen de la humanidad. Por ejemplo, los arcadios explicaban el origen humano a partir de árboles, rocas y piedras, pero tenían otra tradición por la que se consideraban descendientes del Pelasgo y los primeros habitantes de Grecia. Pelasgo era hijo de Zeus, por lo que este pueblo tenía origen divino. Por otro lado, las tradiciones universales las cuenta Hesiodo en los trabajos y los días y difieren de la tradición ovidiana tan solo en los detalles y en que los narra sin conexión entre sí, pareciendo mitos independientes. Respecto al mito de las edades, para Hesiodo los dioses y los hombres tuvieron un mismo origen, aunque fueron los dioses los que crearon una dorada de estirpe de hombres mortales que vivieron en tiempos de crono sin necesidad de nada. La tierra sepultó esta raza y la sucedió otra mucho peor, la de plata, a la que destruyó Zeus. Le sigue la de bronce a la que solo interesaban los actos violentos. Desaparecida esta, Zeus creó otra más justa y virtuosa, la de los héroes, de la cual prescindió Ovidio en su elaboración posterior. Y después llegó la Edad de Hierro. El mito de Prometeo es el que explica de manera más clara el origen del ser humano. Fue este, de origen divino, que modeló al hombre con agua y barro, y luego robó el fuego celeste para dárselo. Zeus, irritado por su osadía, decidió castigarle enviándole una mujer que les trajera las desgracias. Por eso creó a Pandora, provista de todos los dones, y se la regaló a Epimeteo, hermano de Prometeo, y quien poseía una jarra o caja en cuyo interior se guardaban todos los males. Aunque estaba advertido de que nunca admitiera regalos de Zeus, Epimeteo aceptó maravillado a Pandora. Esta no pudo evitar la curiosidad, abrió la jarra y salieron todos los males que se expandieron por la Tierra. Asustada, la tapó rápidamente, pero solo pudo dejar atrapada la esperanza, único consuelo que les queda a los hombres. Con este mito se explicaría el origen y las miserias del género humano.